Hoy vamos a tratar de cumplir un reto que es de quedar en primera posición en un mapa llamado Livic Que es un mapa muy pequeño para hacer un mapa <ríe> Y ahora para que sea más difícil nos vamos a poner en una persona O sea que yo contra todo el mundo no, Así es, no va a ser en dúo ni en squad No, va a ser yo solito contra todo el mundo Y vamos a ver qué tal me va en este, en este reto Bueno chicos, pues ya estamos aquí al lado del señor lobo ¿Dónde vamos a caer? Yo que sé Es que mira, el mapa está muy pequeño a comparación de otros Vamos a caer aquí en picada En dirección a las casas que nosotros señalamos a, a, Con anterioridad Bueno, que yo no señalé ninguna casa Ahora, ahora, desaparecieron No, aquí están Son tipo cabañas hay que aprovechar, no viene nadie conmigo, ya chequé. ¡Ay, no, si sí viene uno conmigo! Está, está a la derecha, no sé si lo vieron. A ver, analgésicos, mochila nivel 1. Oye, no había mochila... Ah, no, sí. Mochila nivel 3, Dios mío, santo de mi vida. Me está yendo bien al principio de la partida, ¿eh? A lo que me refiero, no tengo buenas armas para... No, disparé por accidente. Aquí hay un botiquín, ¿por qué no lo puedo agarrar? ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo agarrar ese botiquín? Esperemos que este botiquín se lo pueda agarrar. Ahí está, qué bonito. La mochila se me está empezando a llenar. No tengo que agarrar cosas a lo tonto. ¿Se escuchan balazos? No, me están apuntando a dónde. Ya lo vi. Ya lo vi. Tú... Te vas a tener que morir. Ahí está. Tengo un tiro a la cabeza todavía. No la zona Ay, gracias gracias a dios y estaba apenas en la orilla de la zona segura de momento estamos bien de momento no me dio tiempo para revisar las demás casas más a rato ya ve ya veo qué tal un minuto 35 para que se cierre de nuevo la zona hay que estar al tanto a lo mejor el que acabo de matar era el que se escuchaba antes. Ahí, ahí está uno, ahí está otro, ahí está otro. ¡Descuidado! Ahí está. ¡Uh! Dos. No me da tiempo ni. ni a nada. Hay que correr. Por favor corre. Hay que checarnos, hoy una bomba. Hay que checar que no venga nadie. No hay que tenerle miedo a las bombas, no te van a hacer nada Son simples bombas, no nos va a dar tiempo para lotear, corre ¿Cuánto tiempo falta para que llegue a zona? ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, no tiempo, ¿Cuánto tengo que recorrer? Allá, allá hay caja Ahí hay una caja Y Estoy muy lejos de la caja, de hecho No voy a alcanzar a lotearla. ¡Corre! Que ya viene la zona viene la zona, lamento que no loote esto no, esto sí lo voy a tener que lootear esto por acá, de aquí nada hay que estar al tanto porque por aquí debe de haber gente de hecho ya que estoy cerca de zona voy a tratar de hacerme unas cuantas kills por aquí no hay nadie ¿verdad? quiero asegurarme que no haya nadie no Bueno, digo que no y aún ni siquiera veo nada Detrás mío Que no venga nadie corriendo de la zona No, de momento no De momento no hay nada No hay ninguna señal de vida Vámonos por acá Tengo el presentimiento de que alguien me está apuntando No sé por qué Ah... Uh, no Creí que, había, que aquí había alguien la zona, dime que está cerca de mí. No, está bien lejos la zona. Lamento, pero... Lo lamento, pero me tengo que ir a zona. Mm, no, no hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Queda nueve con vida. Bueno, ocho sin contarme a mí. Vamos por acá. No, sí. Estuvo bueno mi presentimiento de que alguien me estaba apuntando. Bueno, no directamente a mí, pero sí. Se escucha balas por allá. Necesito carro, por favor Por favor, carro Necesito carro No manches Ah, es que fueron a, a lootear la caja, creo Fueron a lootear la caja, creo Hay que estar al tanto Carro por detrás, carro por detrás, carro por detrás ¿Se está mal haciendo entre ellos o qué? Ahí hay un carro Están cerca de mí ¡Es que la zona! Hay que irnos con precaución Tampoco tanto al descubierto oh, oh, oh, oh. Toma, toma, toma, toma, toma. Me queda nada. Me queda nada. Me tengo que ir ahora. Enseguida me curo. Enseguida me curo. No, dime que llego. Dime que llego. Dime que llego. Corre, corre por favor. Dime que llego. Dime que llego. Sí, sí, llego. Okay, okay. No manches. Salgo de un problema y me meto en otro. En serio. Ay, no, no, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? No. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Creo que el que maté era el que. El que fue a lootear la caja. Porque miren, tiene casco por 3 y pechera por 3. No, bueno, como le quieran decir. Yo les digo pechera por. Porque yo. Bueno, así lo conozco por Minecraft. Aunque sé que a lo mejor así no se llama. Oh. Están cerca. Oh, ¡Estaba detrás del árbol! ¡No! ¡Maldito campero! Bueno, no era campero. ¡Maldito campero! ¡Quedé en octavo lugar, en serio! Me suben 28 puntos. Ah, ¿Por qué? ¡No! Tuve suerte de haber agarrado esa arma. Y matar al... Al que estaba... Del lado de la roca. Pero bueno, como sea. Espero que que les haya encantado el video 25 likes no, que digo 25 35 likes y segunda parte para que vean porque sí sé que llegamos a los 30 likes y sin, sin complicidad sin, sin dificultad así que nos vemos pues adiós